Amigos de Bogotá, lacarta.com, mi nombre es Leodán y quiero enviarles un saludo cariñoso y agradecerles que gracias a ustedes tenemos dos teatros llenos, sábado y domingo. Gracias, pero si vienen, les vamos a hacer un lugarcito. Gracias.